Muy poca gente sabe que hasta 1928 no contábamos con mangueras. Y teníamos que combatir los incendios con nuestras propias manos. Les daré una demostración. ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué llamas tan combativas, ¿no? ¡Cuidado!